Bueno, aquí estoy, con el, con el ZLL SG-108 Me han hecho bastantes preguntas Una de las preguntas era qué diferencia había con el MAX Y creo que se han equivocado porque el 907, el 906 y ese tipo de modelos son los que tienen MAX Yo no he visto SG-108 MAX, pero puede que, a veces según los países los fabricantes le cambian el nombre Entonces puede haber algún cambio de nombre y, y en otro país se llame distinto eh, Tuve un problema de batería, en este momento preciso no hay nada de viento, ¿vale? Eh, con viento el dron hace muchísima más fuerza y tiene un límite Como toda cosa que vuela viene con un límite de fábrica probado por ingenieros eh, Entonces hay que hacerle caso a esos límites, si queremos volar algo no sé, el Phantom aguantaba 55 kilómetros de viento, que es muchísimo, pero volábamos con 70 y podíamos tener un problema. El Mini, saben que Mini 2 y todo este tipo de drones livianos son muy vulnerables al viento, pero igual se le aguantan. Un dron de 600 euros aguanta distinto a un dron de 80. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Como verán, estoy un poco, llevo tres días con fiebre, ahora no estoy bien, pero bueno. Eh... Hay que hacer, hay que hacer algo eh, He visto gente destruida y levantarse todos los días a la hora a hacer lo que tiene que hacer Y yo tenía que hacer esto, tengo que hacer otras cosas en el agua Como verán, hoy está espantoso No es un día como para estar en el agua con fiebre Pero bueno, voy a ver cómo sigo y a ver qué pasa Vamos a ver si esto va bien, si la batería va bien O puede ser que haya un daño de batería, no lo sé lo quería probar sin terminal y con terminal Pero como quiero ver el tema de la batería Necesito el terminal para ver el consumo de batería En la APP, ¿no? Vamos a ver cómo se sostiene Hacemos una pequeña grabación ahí la grabación es más que nada para ver la estabilidad que tiene el gimbal de dos ejes. Low battery. Lo voy a volver a, a apagar. Ahí ven que me pone este. estaba dando dos, que la batería. O... Lo que me está queriendo decir es que está utilizando mucha potencia por el viento que hay. Me sigue marcando low battery. Voy a... Ahora sí, armé motores. Voy vamos a ir teniendo a a... cuidado con las cosas porque ya ven lo que pasa. Ahí vamos. Y se va abajo la batería. Pero bueno, está haciendo un poquito de fuerza con el tema del viento. Saco una foto. Esperamos a que la pase al dispositivo. Me sigue Estoy dando mal de batería. Con la batería absolutamente cargada, me está dando un fallo de batería, o sea que ya vemos a lo que vine y lo que pasó. poco más que hacer, bueno, que haya más viento del que aguanta, no debería, ya voy a ver, aquí tenemos dos de batería y cuando empieza a volar empieza a consumir mucha energía, dada la potencia y el viento que hay y no, no le da. Entonces lo que voy a hacer lo voy a chequear, la voy a cargar a tope y voy a volver a volar a ver qué pasa. Y nada, así son las cosas, vamos haciendo las diferentes pruebas y enterándonos tu drone. Así que bueno, una cosa que dan tanto los drones FPV como los drones baratos es un, una falsa, falsas lecturas de batería, ¿vale? A veces vos tenés la batería cargada porque la viste que se cargó, todas las luces encendidas, se terminó de cargar, salís a volar y te dice batería baja. Y de pronto volas media hora y no pasa nada, y de pronto volás 10 minutos y pasa. Entonces hay que irlo viendo. Where are I gonna take it? No we're gonna take it Where are I gonna take it anymore? A ver, voy a poner la mascarita sin la de la mano Otra cosa que vamos a ver es el tema de, de calibración Tanto de brújula como de giroscopio Espero que se vea bien, porque a veces no sé para dónde está apuntando esta cámara. Vamos a ponerla ahí y espero que se vea. Vale, aquí están los conectores. Ahí los ven, las clavijas. Insertamos, que yo inserto menos que vamos. Nunca pensé que iba a insertar tan poco. Pero así son las cosas. Viste, cuando te joden, te joden por todos lados. Ya va a llegar. En cuanto se decida... Esto es una copia del MINI, como están viendo Del DJI El PRO viene con este protector de gimbal, Lo cual se agradece porque el otro venía totalmente en el aire No es muy fácil de... Bueno, está apuntando Ahí lo ven Espero que estén viendo todos los movimientos que hago Ahí Es muy difícil poner el terminal en este... En este mando Verán por qué Yo lo enciendo Voy a encender el dron. Vale, está la batería a full, ven Y se está conectando el mando Ahora Quiero poner el terminal acá y no hay forma Porque si lo pongo así, se aprietan los botones Si lo pongo así, se aprietan los botones Entonces casi no tengo espacio para poner el terminal Lo voy a intentar meter, a ver ahí Y no llega, ven de ninguna manera me llega el terminal a, a poder ponerlo ahí Entonces o hay que llevar un trípode o hay que tener otro, otro teléfono distinto Porque no hay forma eh, La conexión wifi actual no puede acceder al internet, vale, ok Se ve que ya se conectó automáticamente al dron Lo que está muy bien Veo la pantalla muy oscura Pero bueno, vamos a dejar esto aquí Vamos a abrir la FAN La FAN PRO Vale, no estoy teniendo imagen, o sea que... Vamos a ver... Vamos a hacer algo, limpiemos esto Lo voy a poner en modo avión, que es lo que hago siempre Modo avión Activo el wifi y busco el wifi del drone, ¿vale? Ahí está, es el M8 Está conectado Ahora voy al fan pro Please, pa pa pa, pa verifique si sí. Submit, ahí tengo imagen Veo muy mal todo, me voy a sacar las gafas Tengo una cara peor que nunca Dado que estoy como estoy Ahí Vale Lo que vamos a hacer es las dos palancas hacia adentro Vale, calibramos Se va a quedar haciendo ahí unas cosas No sé dónde poner esto, la verdad No tengo dónde ponerlo En el suelo lo tengo que poner, una cagada Y ahora lo que vamos a hacer es apretar el botón para la brújula Y hay que girar el dron, ¿vale? Aprieto el botón este Ahí sonó Y vamos a hacer el 1, 2, 3, ahí sonó. 1, 2, y ahí sonó. ¿Para qué hago esto? Bueno, para que esté calibrado, que el dron sepa cuál es el horizonte, cuál es todo. Geomagnetic anomaly. Bueno, me dice que hay una anomalía geomagnética. Eh, tenía el teléfono en un lugar que no debería tenerlo. No puedo poner el teléfono en ninguna parte Voy a ver si lo puedo enganchar en un palito solo ¿Vale? Voy a hacer así Ahí va, lo tengo enganchado en un solo En un solo pie Y vamos a ver qué pasa, vamos a armar motores Y a ver qué pasa con esto Está calibrado 11 satélites Ya se bajó un punto de la batería, ¿vale? Se va para atrás No hay viento, ¿eh? Se viene un poco para atrás solo A veces pueden ser las palancas también en estos controles Mira, ahí está perfecto Ahí se ve perfecto No se mueve Estabilidad total, ¿eh? Mira. De estabilidad total A ver, vamos a grabar un vídeo Ahí empezó a grabar Lo subo un poco para que tenga mejor señal Los frenos son bastante pobres, les diré Siempre el tema de frenos es bastante cuestionable por mí Lo tienen que tener en cuenta el tema de los frenos Que va a frenar con cierto lag Entonces, bueno, no hagan un FPV con esto Porque se van a comer algo, seguramente Vamos a cortar el vídeo de esto Voy a grabar la pantalla Para ver cómo funciona el, el terminal también Porque a veces al estar con mucho... Con mucho uso de, de RAM Se pone medio tontolo Y me han preguntado Si ¿sí el 9S o el 9T me sirven para volar estos drones Si, sí, servir sirve Hay que ver qué Que bueno, vamos a hacer Un vuelo circular Ahí Lo quiere hacer o no Dice cerca, Cycle Tenemos... el waypoint Y bueno, otras varias funciones Tenemos más velocidad Podemos despegar y bajar desde la aplicación Lo que estoy viendo es que se quede quieto Y ya ven cómo se queda quieto, o sea Me preguntaban de la estabilidad, miren más allá de la cámara que tenga, lo que es el gimbal y el dron funcionan bien Obviamente la cámara no es la ideal, ¿vale? Es una cámara, bueno, es la cámara que trae Una cámara un poco mediocre Pero para el tema turístico, ahí lo dejo y ahí se va a quedar ¿Eh? Ahí se queda perfectamente Sin ningún drama, totalmente quieto La batería va perfecta Vamos a intentar hacer algo Se fue solo para ahí Está haciendo todo automáticamente ¿eh? Todo esto es automático, yo no estoy tocando nada Voy a bajar un poco el gimbal. Ahí Y lo que hace, ¿ven? Va en modo circular Cuidado con los árboles, se me cayó la mascarilla Yo le doy para un costado y lo que hace el dron es el círculo Está automáticamente haciendo un vuelo circular Yo si sigo dándole, lo que va a hacer va a seguir girando, ¿vale? Estoy aquí y no hace otra cosa Se pone en cycle y lo que hace es eso, un círculo Y perfecto, ¿eh? Hace de eje donde está y hace el círculo Como verán, perfecto Estamos hablando de un dron que lo pueden conseguir por 80 euros O sea que... Vale, lo detengo, como dije el tema de... Vamos a sacarle esto Ahí va como dije, el tema de frenos, bueno, va como va Y les voy a mostrar una cosa, la potencia que tiene Ahí está el 100% de velocidad Queda poca, un poco poca batería A ver si puedo que vean la velocidad que tiene esta Va a ir acelerando, acelerando, acelerando Siempre en los giros y en las idas y vueltas va, va a estar un poco. va a descender. Tienen que tener cuidado con los descensos. Nada, se comporta perfectamente. Me quedé, miré el sol y me quedé medio ciego. Cuidado con los árboles. Yo no sé si se dan cuenta lo bien que va este dron. Yo espero verdaderamente que se vea bien, lo bien que va Va muy que muy bien Vamos a hacer una foto Subimos un poquito el gimbal. Hago otra fotito. Ahí va, para que después se vea. El gimbal también se puede manejar desde aquí, como verán. Lo pueden manejar desde el control. En caso de no volar con, con terminal, lo hacen desde el mando. Y si vuelan con, con el terminal, lo hacen desde el terminal Tenemos zoom de cámara Tenemos varios modos que ya los vamos a ver en otro momento Se está levantando un pelín de viento A ver la estabilidad de esto GoPro, apágate. Pues yo no sé qué. Yo no, no sé qué. Ah, estoy tocando, eh. Lo que está haciendo es eh, avisarme que está con batería baja Tiene un, unas luces delante y las luces de detrás Impecable Bueno, le quedaron unos pastitos ahí Los vamos a quitar Bueno, creo que quedó claro el tema Lo que han visto es un dron que se comporta perfectamente se puede volar si en caso de que no tienen que hacerse con un terminal Lo pueden volar sin terminal y practicar para los principiantes Y los que no, bueno Lo que voy a hacer ahora es editar esto Mostrar lo que pasó ayer en costa A veces en costa sí que puede haber mayor sustentación por una evaporación Pero si está frío, el aire frío tiene menos sustentación, obviamente Entonces tienen que ir viendo qué es lo que... Cómo está la situación del lugar Hoy es un día perfecto, la verdad que sacaría el Mavic 2 Y... Porque no hay nada de aire, hasta podría haber traído el avión hoy. Quizás me vaya a volar el avión, no lo sé Ahora voy a ver, está perfecto Hay como una alta temperatura Que va a hacer que el aire esté caliente y en ascenso O sea que me vendría bien para la sustentación del avión Que tengo que probar el fleje que le instalé Y si no voy a tener que cambiarle el fuselaje Pero bueno, el 108 va genial no, no puedo decir absolutamente nada no, no puedo inventarme nada Ya lo han visto Tenemos grabaciones varias Tenemos varios videos Y este dron es buenísimo Se sostiene mucho mejor el gimbal Ya lo vimos el otro día en la costa también Lo vamos a ver aquí Y nada Tu dron, John Connor Tu dron. Así que bueno Me voy a tomar un... Algún medicamento Porque me huela la bata Ya nos veremos Van las chicas de yoga ahí, me tenía que apuntar en yoga a ver si muerdo algo Osvaldo, ¿por qué no me apuntasen en algo? A ver si veo un, un capincho, aunque sea que sabe cómo estoy? Así veo un gato o algo, porque los que tengo la vuelta ni bola Por lo menos así Para ir girando. ¿Dónde está?